Cuando me pongo a pensar en la carrera de las ratas, hay muchas cosas que me hacen cortocircuito y no me hacen como mucho sentido, miren, pierdes un tercio de tu vida sencillamente trabajando y peor aún, sobre eso que trabajas, normalmente la estadística muestra que muchos países, sus ingresos, los gobiernos viven de los empleados, de esa gente que se mata durante un tercio, dos tercios de su vida trabajando y le quita hasta el 50% de ese ingreso, entonces trabajas pero realmente lo único que puedes ahorrar es una fracción de eso, te dicen que para poder tener tu casa, tener tu carro, tienes que rentarlo o tienes que comprarlo y te ofrecen una solución muy inteligente, deuda, esa deuda te lleva a seguir trabajando para ellos y tu cheque literalmente va llegando cada vez más fraccionado, yo me pongo a pensar el sistema está tan bien diseñado que cada vez que un ser humano Humano, nace lo que realmente nace para las cifras de esta gente es un taxpayer, un pagador de impuestos, alguien que va a hacer trabajar durante toda su vida simplemente para mantenerlos a ellos viviendo exageradamente bien. Entonces, Recibes tu salario, te quitan una parte de los impuestos, con lo que quedas, compras, gastas y tienes que sobreendeudarte. Y cuando te hipotecas, tienes créditos estudiantiles, tienes créditos de vehículos, literalmente la, la gente no se, no dimensiona que lo que está perdiendo es tiempo de su vida en poseer las cosas son las cosas realmente las que nos están quitando la libertad y sencillamente no importa cuánto una persona salga a protestar a hacer marchas chicos realmente eso en últimas no funciona porque las personas que hacen marchas y quieren un cambio sustancial que usan para comer que usan para transportarse que usan para vivir donde viven manejar el vehículo que manejan usan deuda usan sus tarjetas de créditos usan el sistema y desde que que la gente use el sistema el sistema seguirá prevaleciendo no importa que hagas y la reflexión del día de hoy cuál es realmente el poder de nosotros como personas para hacer un cambio en la matriz ganar un grado de libertad en la matrix no está en el voto como lo hacen creer porque sea el camino que elijas eso ya lo tienen decidido realmente el poder que tienes tú como humano yo como humano no está en el voto está en nuestro poder de consumo que elegimos con su porque muchos de ustedes están supremamente preocupados por el cambio climático y sí, hay muchos efectos, sí, somos unos agentes contaminantes, sí, pero si la regla de la obsolescencia programada que nos imponen la eliminaran, muchas estadísticas muestran de que si eliminan la obsolescencia programada de los artículos que compramos, se podría combatir el cambio del clima, porque literalmente los sistemas y el software que implantan, por ejemplo, en nuestros teléfonos matan los electrodomésticos matan nuestros aparatos electrónicos, inclusive estando en perfecto estado. Y para finalizar, no te has dado cuenta que hemos perdido el derecho de reparar las cosas que tenemos. Porque así está pensado. La matriz está diseñada para que pierdas completo derecho sobre las cosas que en algún día poseíste. Y mucha gente no lo ve, mucha gente no lo piensa. Pero ahí radican muchísimos problemas de lo que estamos viviendo nosotros como sociedad hoy en el presente. Y si quieres seguir transformando tu realidad y ver el mundo de una forma diferente, entonces sígueme.